Ricasco, bueno, en primer lugar, eh, agradecer a la asociación que hayáis venido a comparecer y bueno, eh, sobre todo pues agradecer el, el trabajo que hacéis y que, nos, y que nos habéis explicado, entre otras cosas, porque bueno, si algo. Eh, nos queda claro a nuestro grupo, después de haberos escuchado, es que estamos hablando de un colectivo de trabajadoras, que no es un colectivo pequeño, que, que creo que tiene no una de las condiciones laborales más precarias de nuestro país, sino seguramente el colectivo que peores condiciones eh, laborales tiene en nuestro país, hasta el punto de que, bueno, efectivamente nosotros compartimos algo que habéis dicho, pues de que estamos hablando de personas que están en una situación de casi, de casi esclavitud, en el sentido de que nos habéis descrito muy bien. ...la situación de las trabajadoras internas, pues que están en, en las casas trabajando, pero no están solo trabajando, están de alguna manera pues eh, eh, recluidas mientras quieran mantener esos esos puestos de trabajo, porque yo creo que son, deberían ser considerados puestos de trabajo eh, ordinarios y por lo tanto tener eh, al menos las, las mismas condiciones... Eh, que, que el resto de trabajos eh, de este país, que tampoco son en general eh, las mejores condiciones eh, del mundo. Eh, una de las cuestiones que habéis planteado, que yo creo, creo que es importante, creo que, bueno, deduzco que es importante de haberos escuchado, eh, es que la mayor parte de estas trabajadoras en realidad no son ni siquiera trabajadoras de hogar, sino que deberían ser consideradas trabajadoras de ayuda eh, al cuidado de, de las personas dependientes ¿no? os pregunto si esto es así si lo, he, si lo he entendido bien y por lo tanto cuáles eh, podrían ser o deberían ser los pasos necesarios eh, para que esto sea considerado así administrativamente cuáles son las dificultades que os estáis encontrando a la hora de, de defender esta, esta, esta cuestión eh, deciros que mmm, que estamos de acuerdo en, en lo que habéis planteado de la necesidad de eliminar el trabajo interno tal y como se conoce hoy en día, porque nos queda bastante claro de vuestra exposición que efectivamente pues, ese, ese trabajo interno eh, no es compatible con, con condiciones de trabajo eh, mínimas dignas, ni tan siquiera eh, considerándolas como se las considera en este momento trabajadoras eh, de hogar, que supuestamente también hay un, una serie de requisitos legales, una serie de derechos que, que tienen o deberían tener, eh, pues sabemos todos de sobra también en esta Cámara que la realidad eh, cotidiana es que ni siquiera se cumplen. ...esos requisitos, que se trabajan más horas de las que están permitidas, no solo que no se pagan, sino que bueno, la mayoría de las, las trabajadoras lo hacen así. Por lo tanto, ahí también hay un problema no solo de, de cambios normativos o legislativos que haya que hacer, sino que hay un problema de que tenemos una legislación que ni siquiera se cumple. O sea, que, que, que ni siquiera eh, la Administración pública está siendo capaz, o no se interesa o no puede no está siendo capaz de que ni siquiera se cumplan esas esas mínimas condiciones que nosotros estamos de acuerdo que no son esas las que, las que deben ser las de trabajadoras de hogar, pero que ni siquiera eso se puede garantizar ¿no? entonces una pregunta que quería haceros es eh, en concreto sobre, sobre vuestra opinión, sobre el papel de inspección de trabajo ¿qué, qué papel creéis que debería tener inspección de, de trabajo a la hora de, de investigar y perseguir ni tan siquiera los cumplimientos de, de la normativa raquítica que tenemos en condiciones de trabajo de, de este colectivo. Eh, luego, desde luego, recoger eh, todas las propuestas o, o peticiones concretas que habéis hecho, desde la más general, la de la ratificación del convenio de la OIT, es algo que, que nosotros también llevamos eh, reclamando y peleando en todos los ámbitos institucionales, aquí en el Congreso de los Diputados, en, en diferentes sitios, y que y que no entendemos, eh, bueno, o sí entendemos, ¿no?, porque, porque no se ratifica, porque no hay interés político en que se ratifique, porque, bueno, eh, avanzar en, en todas las cuestiones que habéis planteado, pues supone, como además eh, creo que vosotras mismas conocéis, pues supone sacar a la luz... Eh, una cuestión mmm, que supondría un costo económico que alguien tiene que, que sufragar, ¿verdad? Para que haya condiciones dignas, alguien tiene que sufragar ese costo económico y en opinión de nuestro grupo, desde luego, las instituciones públicas tienen una responsabilidad en esto y tienen, y al final, nosotros pensamos que el dinero público, tiene que servir para, para garantizar los derechos de las personas y, por lo tanto, tanto la necesidad de ayuda a la dependencia que tienen las personas dependientes eh, se tiene que cubrir eh, desde lo público y eso es lo que mm, permitiría poder habilitar políticas que las trabajadoras que se están dedicando a esto tengan condiciones dignas. Pero seguramente, como eso no interesa, porque eso supondría recursos públicos para este tipo de políticas públicas, pues interesa más que haya esta especie de, de, de trabajar, bueno, de, de sistema de, de semi esclavitud y que por lo tanto, pues que, que quien pueda permitirse eh, pagar las miserias de salarios que se pagan, pues los pague y tendrá alguien para los cuidados de las personas dependientes, ¿no? Creo que es un problema eh, político de fondo un problema enorme y de voluntad política no se trata solo de, eh, de intentar ir avanzando, etcétera, sino de que hay también voluntad por parte de ciertos intereses de que haya siempre personas con condiciones de trabajo eh, precarias, para porque alguien se beneficia siempre de esto, y no me estoy refiriendo desde luego a, a las familias que puedan necesitar eh, ayuda a la dependencia ¿no? Eh, el tema de, habéis planteado temas de cuestiones de información, que eso es algo que perfectamente puede hacer y debería hacer el Gobierno vasco, tanto el Gobierno vasco como las diputaciones, como incluso los ayuntamientos. Yo creo que sería el Gobierno vasco sería deseable que realizase, una, que realizase campañas informativas a este respecto, preguntaros sobre cómo creéis que deberían ser las mismas. Desde luego estamos absolutamente de acuerdo con que la Envide no puede ofrecer eh, determinados puestos de trabajo. Se ve en muchos sectores, en este pues parece que es especialmente grave, ¿no? pero que el Servicio Público de Empleo ofrezca puestos de trabajo que ni siquiera cumplen las, las mínimas condiciones legales, ya no digo ni siquiera dignas, sino legales, pues es absolutamente inadmisible, ¿no? Eh, no sé si me dejo alguna cosa, si sí, quizás preguntarle sobre la casa albergue de la que ustedes han hablado, eso eh, evidencia también que hay un problema con, con, este, colectivo, con este colectivo, un problema quizás diferente en ¿no? un problema eh, habitacional eh, Bueno, preguntarles un poco al respecto de esto porque entiendo que, que seguramente será insuficiente para, para el colectivo de mujeres y luego que por otro lado más allá de que yo desde luego eh, alabo la iniciativa yo creo que eso es también obligación de la administración pública garantizar eh, esas cuestiones ¿no? y sin más agradeceros la comparecencia